A todos bienvenidos a un nuevo video de MellyCast de datos curiosos comencemos en esta ocasión les presentaré algunos datos que probablemente desconocían de la independencia mexicana la consumación de la independencia mexicana se realizó cuando el ejército de las tres garantías o trigarante hizo su entrada a la ciudad de méxico el 27 de septiembre de 1821 México cuenta con dos actas de independencia, ya que en el acta de independencia firmada el 28 de septiembre de 1821 establecía que México sería reconocido como imperio después de la caída del emperador Iturbide en 1823, el acta fue renovada y en lugar de decir imperio se estableció el término república. Después de 15 años, España reconoció nuestra independencia en el año 1836, cuando la reina María Cristina renunció a sus bienes y España intentó recuperar su territorio en nuestro país cuando ya se había consumado la independencia en el 1821. Agustín de Turbide, responsable de la consumación de la independencia, es el único cuyos restos no descansan en la columna de la independencia como todos los demás, sino en la capilla de San Felipe de Jesús en la Catedral de la Ciudad de México. Miguel Hidalgo no fue quien tocó la campana de la independencia, sino José Galván, el compañero de la parroquia, ya que Miguel Hidalgo era quien llamaba desde la entrada de la parroquia a toda la población. El retrato que todos conocemos de Hidalgo y que se encuentra en el Palacio Nacional no es él, ya que nadie conoce su verdadero rostro, y en realidad ese cuadro es de un sacerdote belga que vino durante el imperio de Iturbide, y que algunos consideraron que pudiera representar a Hidalgo. Por órdenes de Porfirio Díaz, la campana de la parroquia de Dolores que se tocó el día del grito, fue trasladada en el 1896 desde Guanajuato hasta el Palacio Nacional en la Ciudad de México, para llevar a cabo las festividades de ese año, ya que Porfirio quería tocar esa noche la campana original. El nombre completo del cura Hidalgo era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla y Gallaga Mondarte Villaseñor. La razón por la que tomamos el 15 de septiembre como el día para celebrar nuestra independencia y no el 16 como realmente fue, se debe a que Porfirio Díaz cumplía años el 15 de septiembre y por ello decidió tomar el día 15 para celebrarlo el mismo día de su cumpleaños. Leona Vicario y José Ortiz de Domínguez son las mujeres heroínas que aparecen en los libros de textos, pero no fueron las únicas. Ignacio Allende trató de envenenar a Miguel Hidalgo en varias ocasiones, tras haberse negado a tomar la Ciudad de México y autodenominarse Alteza Serenísima, pero no tuvo éxito porque el cura Hidalgo siempre estaba bien protegido. Los firmantes del acta de independencia fueron los croyos cercanos y turbide, no Guerrero y Victoria. Si llegaste al final de este video, deja tu like y tu comentario si quieres más videos de datos curiosos. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te lleguen los videos al instante. Y síguenos en nuestras redes sociales las cuales se encuentran en la descripción de este video. Gracias por visualizarnos.